Oh, ¿Debajo? ¿Debajo? un es de Sí, debajo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Aquí, aquí, aquí, aquí. Ah, sí. no, ¿Cuántas van a Tres... ¿Tres, ¿Tres Cuatro. ¿Tres? Pero variamos los números, ¿no? ¿Te lo han participado, ¿Sabes? No. No, al vale, set sí, al set sí, al al sí, al sí, al sí, al sí, al sí, al sí, al sí, al